Para el día de hoy les voy a explicar cómo colorear una imagen en blanco y negro en Adobe Photoshop. Al final de este video tutorial ustedes serán capaces de hacer lo que ven en pantalla de manera rápida, fácil y sencilla. Empecemos. Hay varias maneras de colorear una imagen que está en blanco y negro. Pero para mí personalmente el método más fácil es utilizando la herramienta de pluma. En la parte de arriba les dejo un link donde les explico cómo utilizar la herramienta de pluma en Adobe Photoshop. Con la herramienta de pluma seleccionada nos vamos a la paleta de opciones y verificamos que esté activada la opción forma. ¿Para qué? Para que cuando hagamos algo con la pluma inmediatamente nos genere una capa de forma. Lo primero que haré es hacer el abrigo Y ya tenemos nuestro abrigo. Simplemente con la misma capa activada, nos vamos a la parte de arriba de la paleta de opciones y le quitamos el trazado, el filete o el color de la línea y le colocamos cualquier color de relleno. En este caso tengo ya este café porque ya, ya lo he hecho anteriormente. Y luego de eso vamos a utilizar en este caso las fusiones de la capa para ver cuál de las fusiones se nos adapta a nuestras necesidades de, de, del proyecto que estamos haciendo en este momento pueden elegir la que más les parezca en este caso me, me gusta esta y simplemente le quitamos la opacidad. Como les digo, es una cuestión de gusto. Porque les digo que la pluma para colorear una imagen en blanco y negro es la mejor opción para mí? ¿Por qué? Porque con la pluma tenemos el, color absolut tenemos el control absoluto de la forma que hacemos. Ya que si nos quedó algo mal, podemos tomar la herramienta de selección directa. Y con esta herramienta podemos manipular o reubicar los puntos becier o los puntos nodales para perfeccionar las partes que estamos coloreando. Luego de esto voy a hacer el rostro. Tomamos la pluma, verificamos que igual esté en forma para que nos genere una capa nueva y vamos a hacer el rostro. Y luego de que está, seleccionamos ahora sí el relleno. Igual pueden darle clic acá en el selector de Photoshop y pueden seleccionar el, el color que ustedes más crean. Que puede funcionar y utilizamos el mismo método. Utilizamos las fusiones de capa. Ya como les digo, ya es cuestión de gusto y se reduce la, la opacidad. Si ustedes quieren, pues sobre la marcha le pueden también cambiar el color. No olviden, seleccionan cualquier capa y simplemente se van acá arriba y le cambian el color a, a lo que ustedes quieran sin ningún problema. Por eso para mí la pluma es el mejor método para, para hacer este, este proyecto. En el caso de los ojos, por ejemplo, ustedes pueden seleccionar la capa del rostro, toman la pluma, se van a la paleta de opciones y desde acá le dicen excluir formas superpuestas. ¿Esto qué va a hacer? Esto lo que va a hacer es perforar sobre la capa seleccionada. Donde queramos hacerlo con el fin de personalizar estas partes como por ejemplo lo son los ojos. ahí ya empezó a eliminar y vamos a hacer esta parte de acá y vean cómo queda para hacer los ojos también utilizamos la herramienta de pluma en este caso no seleccioné ninguna capa y está en nueva capa forma y podemos Ir redujando el contorno de los ojos. Obviamente lo que les estoy mostrando no, no queda perfecto. Esto simplemente es para que vean cómo, cómo se hace. Ya, ya luego ustedes lo pueden hacer de manera más, más cuidadosa y, y, y perfecta. Pueden seleccionar con Shift ambas capas, reducirle la opacidad y aplicar alguna de las fusiones de capa. Ya, ya va en lo que ustedes quieran. Ahí lo tenemos, como ven es rápido, fácil, no, no tiene problema y ahora voy a hacer el, el cabello. Como les digo, el, lo que estoy haciendo es simplemente para que vean cómo funciona. Ustedes ya después pueden, pueden hacerlo lo que quieran como para lograr el, el objetivo final. Luego la corbata. Ya si ustedes quieren agregarle más partes como les he mostrado con la pluma excluyendo partes también lo pueden hacer eh, sin ningún problema. Y finalmente voy a hacer el fondo. La pluma nos sirve para poder hacer cosas por fuera del, del lienzo. y en el ejemplo yo les mostraba que había una textura, yo simplemente le di doble clic a la capa y le dije superposición de motivo en los estilos de capa ustedes le pueden colocar cualquier estilo de capa como para eh, representar mejor la, la, el, el, el montaje del proyecto ya, ya, es, ya es cuestión de, de, lo que, de lo que quieran hacer